Amén. Amén. mira lo que yo estoy hablando, una la juntadora manchera La que tiene un poquito de pañuelo, ahora estoy aquí en este momento. La que tenga que decir algo, si nota que está mal Uno está cargado, que me lo digan a mí. Cogemos un cochechico llamáis a la juntadora que quiera, me la traéis, aparte de la otra juntadora, yo llevo dinero para pagar un médico por él. Esa chica está como su madre en el mundo. cargadas de coser la tela que certificará la pureza de la novia. Una prueba que se puede hacer un día antes o durante la boda, dependiendo de las costumbres de la familia. El pañuelo lo hace la padrina, obligación que le haga la padrina. En este caso lo hace mi cuñada porque tiene más experiencia. Lo paga el novio y se lo queda su madre. Siempre se lo queda la suegra. Tiene cuatro flores, una puntilla... Y esto es lo, pues, lo que hace la boda de los gitanos. Y es lo único que nos permite a los gitanos por lo menos ir con un poco de nuestras culturas. Porque si se pierde esto ya, gitanos ya no habrá. Las horas previas a la prueba del pañuelo El padrino. Este chico guapo es padrino. Sí. No podemos buscar. ¿Cómo podemos atender a tanta gente? ¿No? La juntadora no se hace esperar. Ella es la encargada de comprobar la virginidad de la novia. Paquita es la más respetada en su oficio y quedan menos de 50 mujeres que ejercen este trabajo en España. Esto se coge por herencias. Pasan de unos a unos. Nos pues pasamos de unos desde las tarahuelas. Yo tenía una tía, yo tenía una segunda prima y así vamos todas. Es, esto es una cabida. No es, no es una cosa que se aprende del día a la mañana. No, no, no, no esto es un o se van. Es un lío de, de cabeza que tienes, ¿eh? ¿Tranquila? ¿Sí está? Qué ¿Tranquila? ¿Vos le la de verlo? la no Y tú estás muy guapa. A ¿O sea has... ¿Vale, la aquí. aquí, cariño. ¿Qué <Mile dizzy> vale. no hago novio? ¿Ya llevarán? ¡No, Academia Cuando oía los gritos, digo, ya estaba todo bien, y solo preguntaba, ¿se lo han hecho ya? ¿se lo han hecho ya? Solo quería decir que estaba, oír que estaba todo bien, y ya está. Esta niña estaba como su madre, la ha hecho al mundo. Si le he sacado este pañuelo un poco manchado, es, nerviosa. es porque la niña se ha puesto muy nerviosa. Pero sepan ustedes que yo donde meto el dedo es porque hay pureza. ¡Ay! sabes que, te, que está bien porque ya no te si sabes que algo está mal no puedes meterte en todo este tinglado de poder llamar a la jardinera todo preparado es un tingl pero siempre te queda ese miedo sabes La tradición de echar las peladillas es pues, el símbolo de, de alegría sobre la novia, para decir que es, ha sido pura, ya ha todo bien y darle la enhorabuena, pues las mujeres casadas echan cestos de peladillas. Es un orgullo para el pueblo gitano. ¿No había salir más bonito? Pero que se ha puesto ya muy nerviosa, pero lo que tiene que salir es algo. Es el día más fuerte de mi vida, cuando nació ella y este. se supone que el hombre nos urge porque el hombre es libre de lo que quiere hacer a lo mejor se tiene que dar a respetar ella misma si nos ha costado costar nada porque como es una cosa que no le hemos practicado ni le hemos visto ni nada pues es una cosa que ignoramos